amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal como ustedes pueden ver el día de hoy tenemos acá un samsung a 22 5g la cual tiene bloqueo de claro gente y lo primero que les recomiendo es que vean el vídeo para evitar errores en el proceso hoy les vamos a enseñar a cómo ingresar gente y sacar este bloqueo de forma permanente y también como de raíz para sacar los raíz lo que tienen que hacer es flashear un firmware de otro país obviamente y la otra forma es sacarlo manual, algo más económico porque siempre también va a quedar bien gente eso es como un bypass pero va a salir al 100, gente. es decir que si tú no actualizas el software ni reseteas normal, esto te va a quedar al 100%, primero como ustedes pueden ver yo acá entro a ajustes y me sale el aviso, bueno en este caso ya no me está saliendo pero si ustedes tienen su opción de que no les sale gente, el aviso lo que van a hacer es muy importante vamos a ir aquí a ajustes vamos a Acerca el teléfono como siempre lo he hecho yo Acá presionamos el número de compilación hasta activar desarrollador Como ustedes pueden ver ahí no me aparece por el momento Una vez que activen modo desarrollador se van acá Opción desarrollador y se van hacia esta parte de acá gente Buscamos la siguiente opción ese proceso que tiene que salir Vamos a buscar esta opción límite de procesos en segundo plano Le damos un clic ahí y como tú puedes ver por lo general viene el límite estándar Que vamos a hacer acá va a pasar un clic donde dice sin proceso en segundo plano y listo ya en este punto ya no nos va a volver a salir pero eso no, no todo es eso, el proceso una vez que nosotros tengamos acceso es decir que no nos salga el bloqueo como anteriormente si sí me salía pero ahora ya no me sale cuando tú desactivas desactivado esa opción de no hay proceso en segundo plano ya no te va a aparecer el, el anuncio te va a dar facilidad de conectarte por ejemplo a Wi-Fi. vamos a conectarnos entonces para descargar la siguiente aplicación que vamos a utilizar en el proceso acá no conectamos listo y esperamos gente vamos a esperar prácticamente que se conecte en este caso dice que está mal listo nos conectamos y vamos a esperar que se conecte a la wi wifi para continuar con el proceso listo ya estoy conectado no me aparece por el momento es muy importante también lo pueden hacer de esta forma gente reiniciar el dispositivo justo ahí me apareció con CSWM. ¿Qué vamos a hacer cuando les aparece, gente? Lo que tienen que hacer es solamente minimizar de la parte de abajo, dar las tres rayitas y cerrar. Listo. En este caso me voy a volver a aparecer, pero dentro de unos minutos ya se va a desaparecer por completo, ya que yo desactivé esa opción que era no hay proceso en segundo plano. Entonces, cuando a ustedes les sale, por ejemplo, si a mí me sale el anuncio y yo no puedo acceder a ajustes, solo lo minimizo nada más y hago el proceso totalmente rápido. Si, por ejemplo, en este caso yo me voy a ajustes no cierro, abro acá ajustes y me voy a opción desarrollador me vuelve a aparecer minimizo nuevamente me voy a ajustes y me voy acá a la opción que les dije bueno si me aparece lo seguimos haciendo lo mismo en este caso todavía si te da alguna opción vamos a buscar la opción límite en proceso en segundo plano, límite de aplicaciones en proceso en segundo plano, listo acá lo tenemos, esa opción tienen que buscar gente. en opción desarrollador, obviamente activando opción desarrollador como ustedes pueden ver, ahí le he activado. Viene por lo general límite estándar, pero ahí yo lo he activado que no hay proceso. Entonces, ¿cuál es el problema que me sigue apareciendo? Un momentito, gente. Acá les voy a explicar bien claro. Tienen que esperar nada más. Lo importante es que esté activado esa opción. Una vez cuando le sigue apareciendo, ustedes solamente vamos a cerrar. Vamos a minimizar esto. Vamos a cerrar. Listo, estamos conectados a Wi-Fi. Y dentro de unos tiempo ya te va a dejar de aparecer. Ya te. ¿Por qué te aparece? Muchas personas se preguntan por qué me aparece si yo desactive. Obviamente porque todavía en el almacenamiento los, los datos de cache están funcionando. En este caso ya me desapareció por completo. Como tú puedes ver ya no me volvió a aparecer porque yo ya he cerrado. Listo, ahora sí ya podemos ir a Google Chrome. Y vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a buscar ya sea Link sd 2 o QuickChocunMaker. La aplicación Quick Quick Shortmaker listo, lo buscamos gente una vez ya estando acá pues lo voy a descargar yo de esta página listo, acá le damos en descargar damos en descargar esperemos un momentico, acá damos en ok y acá nos dice aceptar, listo, acá lo voy a dar en detalles ya se descargó correctamente y lo voy a dar en abrir, una vez abierto pues lo voy a instalar, como ustedes pueden ver ya no me parece porque siempre es necesario que en opción desarrollo deshabiliten la opción límite de procesos de aplicaciones en segundo plano y lo pongan a sin proceso en segundo plano. Listo. Ahí vamos a esperar. Este es un método manual, gente, y económico para que tú, el cliente, también pues ustedes saben que algunas personas no tienen los medios necesarios para pagar. Obviamente, por eso justamente se acabó este método para que ustedes lo puedan hacer ya que funciona al 100%, gente. Como les digo, solamente advierta al cliente que no actualice ni recede. Listo. Una vez abierta. La aplicación, perdón, una vez instalada lo vamos a abrir Y listo, acá nos va a cargar una lista de aplicaciones Pero muchas personas se preguntan y dicen en los comentarios No le encuentro la aplicación, obviamente no la encuentras porque saltas el video, no ves el video completo Listo, por lo general viene en el primero, pero acá no lo tenemos, como tú puedes ver no lo tenemos Listo, ahora qué vamos a hacer gente, vamos a ir hacia el último Y sí, acá sí lo tenemos Ahora, ¿cuál es la aplicación? La aplicación SIS DLL. Esa es la aplicación que tenemos que deshabilitar. Nos damos un clic, le damos en la segunda, información de la aplicación y listo. Una vez estando acá, pues ya es muy fácil. Acá vamos a notificaciones, lo desactivamos. Acá nos damos en accesos, teléfono, lo desactivamos también. No permitir, le damos, a ver, listo. Acá también. Acá nos vamos a almacenamiento, eliminamos datos y borramos cache, entonces, listo, salimos hacia atrás, acá, lo desactivamos esta opción y listo. ¿Y qué vamos a hacer por último? Desactivamos, listo, una vez desactivada ya no va a funcionar la aplicación, es como tú a veces cuando tú lo deshabilitas YouTube o Facebook ya no lo vas a poder encontrar en, en el inicio de tu teléfono, una vez ya desactivada lo cerramos y listo, eso todo es este el proceso. Entonces ahora pueden reiniciar el equipo y normal, así se active cualquier opción ya está al 100%. Gente, quitado el bloqueo de claro. Entonces les recomiendo que vean el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un buen like nos vemos en una nueva oportunidad gente. Un saludo para todos mis seguidores y para toda la gente.